Igualmente. Soy el arquero titular, entonces. Usted es el, sí, diríamos el, ¿qué prefiere? ¿El flecheiro? No, no, no. no, no, no Ese flecheiro sabe que eso, o sea, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vivimos eh, poniéndole apodos que ya están sí. y que ya tienen, Vámonos, digamos, apodos, sí. depositario. O sea, somos unos copiones. Flecheiro le puse. Sí. Igual, ¿te acordás el matador? Matador le pusieron las alas hace 20 años cuando jugaba en River, antes de jugar al fútbol italiano. Entonces, vivimos copiando. Por ejemplo, hay algunos que aquí dicen, ¡Ahí va Bolívar a la cancha, al Teatro de los Sueños! El Teatro de los Sueños es un estadio al cual se denomina en Inglaterra. O sea, vivimos copiándonos. O sea, no, no creamos no somos, nuevas imágenes, pero, digamos. Pero, o sea, imágenes visuales. Eh, digamos, apodos, Literario. apodos. O palabras nuevas, claro. ¿no? Como Fíjate, el skinny, por ejemplo. Ese es. marcó. Bueno, ese fue del deportivo. Los fulerazo también, no, o fulerazo. sea, eh, los lamenalgas, ¿viste? Entonces, nosotros le hemos metido más o menos unos... Eh, unas 30 palabras nuevas, ya hace tiempo atrás, le pusimos unas 40 más. Entonces, vamos tratando de buscar formas de ver de cómo nos vamos El amoroso. A el amoroso. Deberían hacer un glosario, Juan. Eh, el rompe este, Ah, el no, último, ese no lo tengo. Este, el último, ese la semana pasada lo acabo ese? de inventar. ¿El rompe -muelle. El del comité electoral, porque a todos le pone... Tra... Vos no ah, podés avanzar, ¿viste? Entonces, rompe ¿sí le pongo ahí? Rompe ya salió. Ah, más bien, ¿Ya no, porque... rompe otra cosa. Pero no bueno. le pongo otra cosa, el rompe penalti. Sí, bueno, pero bueno. Eh, el rompe penalti Deberían hacer un, un, glosario, un glosario, un diccionario. Del, el un diccionario, diccionario del deportivo. Lo bueno un, es que la gente ya, ya las va las va acomodando, las va utilizando, ¿no? Yo creo que. Eh. Yo voy a pedir un, un ejemplar. Los leones este blancos del Pajonal, por ejemplo. Claro, ahora ya todos lo usan. ¿Por qué lo inventamos eso? O sea, no lo inventamos. Buscamos un, un, algo para denominar. Jugaba 10 trongues con ellos. Por una Copa Sudamericana, me recuerdo, hacen 25 años atrás. Uh -huh. Había que hacer un avance del partido. Entonces, ¿qué hacen? Los tigres de Achumani, ¿con qué van a jugar? Con los gatos, ¿con qué? Entonces, uh -huh. le pusimos los leones blancos. Eran blancos la camiseta. Claro. El barrio donde viven es el Pajonal, donde está la cancha real. Claro. Sí. Y la gente ya... ¿Y ahí ya... quedó. Claro, y la gente ya, qué sé yo, los va, los va utilizando y los va, qué sé yo, haciendo los suyos, los conceptos, ¿no? Eso es bueno. Sí, bueno, de hecho Cuando a raíz del yesquini en Cochabamba empezaron uh, a poner aquí yescas, no entra ni la cara del yesquini. No entra, que eso Te aviso que los médicos van por la misma, ¿no? Ah, no le creo. Hasta ahora no han puesto un mango. Sí, uh. Ni siquiera el que está detrás de todo. No, ese es... Pero digamos... No, eso no pone un peso. No, es decir, es decir, ¿Ha visto un perro que rasque para pa afuera? Rascan para adentro. <risa> <risa> ah. sí. Hoy sí que ¿Sí lo no? vamos a dar con todo a todos, ¿no? No, no, está muy de... bonito eso. Eh, ¿Con qué vamos a arrancar? Esto, ¿Para? mira, esto es un equipo profesional. La nota ver? no tiene mucho que ver con el tema, pero eh, eh, las condiciones del entrenamiento. O sea, todo esto parte a raíz de una... una, una Nota que le hicimos a Peña, ya estamos viendo las imágenes. mira este es un equipo profesional de la ciudad de Trinidad, el único equipo. Fíjate, eh, mirá, mirá, mirá, mirá. O sea, le dice, no, no, está. Eh, sí, sí, sí, sacaste nomás, sacaste, sacaste, no viene nadie, hermano. No puede ser que se estén empelotando en la vía pública, la los huachos. Este. Eh, ah. Están allí, ¿a cuánto? A ocho metros de la acera, en un sitio donde entrenan. Y te vas a dar cuenta la actitud es, el, el, del, del que está de pantalón corto. ¿Esto es real, Mamoré? ¿eh? Este no. es real, Mamoré. ¿eh? Ah, no. Mira, mira, ahí está. Sácate, sacate, no viene nadie. Le dice: Poner, poner, hermano. Sí, sí, vamos. ¿Ve? El otro mira para allá, mira para acá. No viene nadie. ¿eh? ¿Eh? Está mirando. Y mira ahí, se empiezan ah. a sacar la ropa. ¿Te puedes dar cuenta que queden en calzón? ahí, la, la, además una nota, el, ¿quién es el entrenador? El que sí, le estamos haciendo una nota nosotros al entrenador. ¿eh? Pero... ¿Te das cuenta? Entonces... O eh... sea, no entrenan ellos en el estadio y, de... Trilla? Ayer nos dimos cuenta nosotros en la nota, ¿no? Claro. Nos damos cuenta en la nota eh, porque el tipo El técnico... <risa> hablan, hablan alguna incoherencia el técnico, entonces... Dice, los voy a parear, dice el técnico. O sea, haces también... Son unos genios. Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver... Y como aquí los muchachos andan muy bien, desarrollan tecnología, son unos cracks. Entonces, bueno, nos preocupamos. pusimos Algo tiene que tener el video. Y claro, era el... ¿Cómo se desnudan los futbolistas de un equipo profesional? O sea, no les alcanza. Por lo menos vayan al frente del taller de moto y pídanle permiso allí al... ¿Qué sé yo? Debe ser Cochabambino, ese ¿eh? ¿No? Le está yendo muy bien, Le dice, prestamos por favor el, ratito, el taller, hermano. Aquí nos vamos a cambiar, ¿no? Qué pena, ¿no? Es, o sea, la verdad es esa, es una por qué pena. No entrenan en el estadio de Trinidad porque tendrían que pagar. ¿O, claro, ¿o se tiempo? paga, pues. Claro. Pero cualquier sitio donde haya un vestuario. En cada cancha de barrial hay siempre un vestuario. O por lo menos hay un cuartelito de la policía, ¿no? Eh, me, me deja un ratito que me cambia, ¿no? Obvio. ¿Se imagina? Esa es, es, es una nota triste, ¿no? Que desnuda, bueno, nunca mejor dicho, desnuda un poco la situación de muchos equipos en el país. los no, niños! Claro, alguna vecina ahí medio sí. preocupada. La de arriba, el segundo piso, ¿sabes? Como, mira. No. Pero estas son las cosas que no tienen que hacer, que no tienen que existir en nuestro fútbol. Y ahí el otro que en la tetilla se dibujó un mapa, no sé de qué departamento, ¿te das cuenta? Pero bueno, cada cual es dueño de hacer con su cuerpo lo que quiera. ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué es eso? Ah, su tatuaje. Ah, ¿Qué dice que es? Es un... Un, un, rosario, un mapa ¿no? de un departamento o no, un rosario. Un rosario dice que es. Un rosario. Ah. Viste, la señora es más... Eh, ella... No es tan mal pensada. Ta nosotros realmente, qué mente podrida, Juan. sí. Nosotros pensando en una mano. Somos unos ¿no? delincuentes nosotros. Bien, no. ahí está entonces. Sí, pero increíble. Bueno, eh, tienes... Cuando Claura está en Bolivia, dice que Bolívar es de lo boliviano. ¿No ves? El equipo no es mío, el equipo es de esto. Pero cuando está en el extranjero, la figura cambia. Él dice que él es el dueño, él lo mantiene. Eh, dice que perdió 60, 70 millones de dólares. Escuchalo. porque perdió. perdió. O sea, como que te regalo 60 millones de dólares. Dale. Bolívar es patrimonio de los bolivianos. Yo no soy dueño del Bolívar. Yo soy dueño de una empresa que se encarga de administrar el Bolívar. Una empresa que ya ha perdido cerca, a, no sé, 60, 70 millones de dólares y una empresa que nunca va a ganar plata, pero no importa. Eso es mi, hay gente que le va bien en la vida y, gracias a Dios, mi vida me dio muy bien. Y hay gente que dona a hospitales, que, que, que, a universidades, etc. Para mí, el hecho de poder vender ilusión a los niños bolivianos, vender sonrisas. Vender, a través de Bolívar. A través del Bolívar es muchísimo más importante que poder tener un edificio en la Universidad de Harvard con mi nombre. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Es de que hoy día Bolívar tiene un Marcelo Claure. ¿No? Entonces, no hay. Ahí es el único que aporta. Ahí es el único que aporta la parte dirigencial, etcétera Y eso no es sano, porque los clubes en, en el mundo tienen que ser autosostenibles. Yo soy un fiel creyente del fair play financiero. Tú solamente puedes gastar lo que. Es como una empresa, es como una casa. Lo que o, generas. Tú solamente puedes lo que generas. Ahora, no. si Bolívar tiene suerte de que tiene a alguien. Que le, da más, más, eh, más dinero, eh, que le da más dinero, adelante, pero claro. todo club, entonces si tú eres responsable y solamente gastas lo que generas, vas a tener un club para toda la vida, no van a desaparecer, no va a pasar todo eso, entonces el próximo paso para mí es el fair pre prefinanciero, eso tiene que pasar en Bolivia. Ahí está, señor eh, Claro, dice que ha perdido 60 millones. Primero que él eh, no quiere ver eh, un, su nombre en un edificio. Bueno, aquí se mandaron un edificio, no le dieron un mango a Bolívar. El de la 17 de Obrajes eh, es un terreno que era de Bolívar. Baiza, que malministra, se lo vendió a sí mismo y e hicieron un edificio. Nadie sabe cuánto fue lo que generó esto de ganancia. Dice que le iban a dar un piso a Bolívar, hasta el día de hoy estoy esperando el piso. Y le dieron un piso de para que no se caiga nadie a la entrada, pero después piso no, no pasó absolutamente nada. Dicen que está allí, pero nadie conoce el tema. La institución sigue alquilando eh, donde poder funcionar. Eh, él dice que no vende, no vende que le vende, yo creo que le vende humo, ¿no? Otro, otro más. Otro vende humo. Eh, dice que perdió 60 millones de dólares, no sé. Lo que pasa es que cuando tú pierdes uno, o cinco o diez, perdés la perspectiva. Es lo mismo que cuando uno, vos te haces viejo, caso mío, yo te digo, el otro día lo vi, a, a, a José Pedro Antonio lo vi, y el otro día, y resulta que el otro día fueron hace cinco años. O sea, vas perdiendo la perspectiva del tiempo, la distancia, ¿no? Claro, ¿quién pierde 60 millones? Está haciendo un mal negocio, entonces. Y el, y el señor y, es y, y, y, ser cuando, cuando se vaya a Marcelo, ¿viste? esto se va a ir al tacho. O sea, él ha hecho cancha del centro de alto rendimiento. Mal dicho, pues son canchas de entrenamiento. Eh, en una urbanización que es de él. Es una urbanización privada. Tú para entrar a esa urbanización tenés que pedir permiso. Como toda urbanización. O comprarte un lote. O te compras un lote. O te compras una casa. Creo uh -huh. que estaba más barata porque es lejísimo, ¿no? Sí, adelante, adelante. De aquí estamos nosotros en Obraje, hasta allí son 40 minutos. Vos tenés más allá, ¿no? Un paraje. ¿Eh? Este tiene un, un predio, tiene más allá. Sí. Entre un cerro y el otro. Entonces, eh, son más o menos 45 minutos. Es, es bastante. De ella, acá, claro. Desde aquí, de aquí al centro, tenés 15, 20. Y con trancadeo, o sea, más o menos es una hora. Lo que te demoras en, en un avión de aquí a Santa Cruz. Entonces, eh, eh, eso es... Un, eso es... ...privado... ...tú no puedes entrar allí... ...no es de Bolívar... ...no es de Bolívar, es de la familia Claudia. ...porque la urbanización es de la, de la familia Claudia. ...es muy bonito, me parece fantástico... ...pero no es... ...es como que yo, cuando me retire la televisión... ...me, me, me manda a hacer unas tres, cuatro canchas... ...no, y las alquile. ...nada más... ...y el estadio... ...que lo va a hacer él... Eh, Bávez ya lo dijo, un contrato de 25 años de administración. La familia de él también lo va a manejar, durante 25 años. La familia de él o la administración que él defina. O sea, Bolívar no va a poder, bueno, va a poder ocupar los baños, claro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero eh, son 25 años más que va a estar secuestrado el bien. Bien que además fue otorgado, como nos contaba, mediante una ley. ¿no? Sí, no, o sea, no se puede quedar con, con el estadio porque el terreno es de Bolívar, es de propiedad. Eso se hizo mediante una ley, ¿no? El fulero ese que acaba de entrar conoce el tema. Entonces, se hizo sobre la base de una ley. Entonces, una ley del Estado tiene que borrar la otra ley del Estado. Y en su momento estos hicieron el lobby con el presidente Juan Evo Morales. Cuando el presidente leyó de qué se trataba, esto no va conmigo. Dijo. Porque lógico, alguien que hizo tantos eh, canchas en el país, eh, Coliseos, no podía, con una firma, hacer desaparecer un estadio. Claro. Además que él conocía que si se vendía eso, eso iba a generar más o menos unos 15, 20 millones de dólares. Que los iban a sacar, los iban a llevar a un sitio, iban a comprar... Un terreno como Baisa y iban a ser un estadio, ahí sí que estaban listos. No lo veían más. Tremendo. Con semejantes predios, además, ¿no? Claro. O sea, el de acá, el de Obrajes, ya es gigante. Ya. O, bueno, era. Eh... Eso lo vendieron. Y el de Tembladera el horizontal, y que sé yo, los que compraron, cada uno es dueño de un pedazo allí. Se acabó. Claro. Usted pudo haber comprado. Lo vendieron. ¿Cuánto fue lo que generó de utilidad? O sea, habla, que habla que perdió 40 millones. O sea, ¿Cuánto ganó? ¿Cuánto ganó por el edificio? ¿Cuánta plata le ha entrado por la Copa Libertadores de América? Y además la culpa la tiene él, porque él es el que trae estos troncazos tan malos, ¿no? Claro. Les paga tanta plata. Para traer un fulero de España que lo trajo del equipo, que él es socio en España, y pagarle 60 mil dólares, yo creo que es un atentado a la sanidad mental, ¿no? 60 mil dólares ganaba. Un tipo que paraba, tocaba. Yo pensé que, qué sé yo. Dio... Bueno, en España no hay 10 buenos. Porque los 10 buenos son todos sudamericanos. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué categoría de jugador puedes traer de allá? No hay. Claro, de allá estamos, traer, al revés, pero estamos al revés. Estamos al revés. A contraruta. A contraruta. Traes vos de allá, qué sé yo, corredores, picadores. Eh, ni defensa, siquiera goleadores de hay. Defensas. ¿no? Defensas, hay defensa. pateadores. ¿no? Pero después no hay nada, ¿no? Pero en fin, esto es lo que decía el, el señor Claude. Ahora también eh, hay un tema también. O sea, si yo tengo un estadio Y yo tengo el mejor césped del mundo Puedo criticar a los demás Pero si ni siquiera tengo eso Estoy hablando de Bolívar Pero escúchenlo al señor ¿Qué me molesta de esto? Es muy difícil jugar en esas Parece una mesa de billar Y después tener que ir a jugar claro. a Las porquerías de canchas que vas a jugar Y después tener que ir a jugar claro. a Las porquerías de canchas que vas a jugar En Sucre, en Potosí eh, En... en en la nueva no se trabajan conmigo en otros lugares, en Sucre, en Potosí, eh, en, en la nueva si no se trabajan conmigo en otros lugares. Entonces, lo que yo le pedí al presidente es, hagamos algo para que las canchas, porque ¿de qué te sirve tener esos niños de élite que comiencen a jugar? Y de ahí lo, lo, lo, a, donde practicas no puedes jugar. Entonces, mi gran esperanza es despertar esto en otros clubes y que otros comiencen a hacer lo mismo y sobre todo tener las canchas. Ahí está, presume su instalación deportiva en Aranta y ataca las canchas. De porquería, ¿no? De o sea, cancha, no le da derecho, de no le da derecho. Está bien que las canchas a veces no están de la manera que tú quieres que estén, pero por ejemplo, eh, mantener un estadio en Potosí con un pasto como el que está, eh, cuesta. Son 4.100, las heladas allá son terribles. Viven quemándotelo el pasto. Entonces, por eso que allá está un poquito más alto. ¿Por qué? Porque de esa manera lo protege. Porque si lo cortan más, se termina quemando. Y ya después se transforma en un potrero. Pero hay un esfuerzo fantástico por la gente por querer mejorar. En Sucre la cancha está en buen estado. Yo no entiendo que se queja. Pero aquí hay un tema, dice... O sea, él, hablo de los bolivaristas, ni siquiera tiene una pinche cancha, hermano, donde entrenar. O sea, perdón dónde jugar, porque tienen dónde entrenar. Pero es tan buena la cancha, que dicen que es del primer mundo, que allí el tal Patito Rodríguez un día le quedó el pie enganchado y se, se lesionó, estuvo lesionado un mes y medio. Y por un problema de la cancha. O no saben pisar, o se compran zapatos que no son penalti, estos vagos, ¿no? Mm. Usan cualquier marquita de esas, la compran seguramente allá en la 12, en la boutique del Riel, pero no se entiende entonces que no tienen un buen zapato. Para, ...para hacer la práctica... ...pero yo creo que la forma en que trata es despectiva... ...es torpe... ...porque además... ...el señor Claure... ...que tiene muchos sueños... ...y son todos de figuración personal... ...se olvida... ...que en este país... ...pequeño, acogedor... ...los escenarios deportivos son mantenidos... ...por el Estado... ...los Estados... ...han hecho los campos deportivos... ...y luego le han dado la atrición a la dirección departamental de las, go las gobernaciones, perdón. Entonces las gobernaciones, con lo poco o mucho que generan los clubes por el alquiler, proceden al mantenimiento. Y hay algunos que hacen, yo no sé en qué quedó el tema de las luminarias, porque hasta ahora no he visto a ningún concejal del alto con criterio de defender el patrimonio y el dinero de esa urbe alteña que haya pedido un informe a la señora alcaldesa o a, al... Al resto de los concejales, en qué se está gastando casi dos millones de dólares en comprar cuatro focos, ¿no? Mm. Nadie pregunta. Entonces te das cuenta que no hay un sentido de pertenencia, no le importa a nadie si se la llevan o no se la llevan. ¿Eh? Vuelvo. Entonces, la, las gobernaciones son. La de Santa Cruz, por ejemplo, tiene un estadio fantástico, pero ¿cuánto cuesta mantener un escenario deportivo? En la Argentina, ¿cuántos son los estadios que pertenecen a las alcaldías? Creo que es el de, el de La Plata. el de Y el de Seiza, creo que recién le pasaron a tuición, uno en no, no, el, el de, el de Seiza es... No, no, el de Seiza es... No el de la AFA. Pero hay uno de River, pero ese de River también es de River. Claro. Pero no hay generalmente... Y, y si hay escenarios de que manejan las alcaldías, son para hacer fútbol de otro estilo, o sea, fútbol amateur. Ya, que campeón, de barrio. qué sé yo. Ese tipo de cosas. Pero los otros son estadios que son propiedad de los equipos que juegan en primera división y que ellos mantienen ellos con su mantienen el estadio River mantiene su estadio allá Boca está jugando Palma Flor con Boca el partido amistoso a ver si en un rato ah, más hoy, tenemos ¿no? sí eh, a ver si tenemos novedades de eso pero es un partido informal al, qué sé yo de entrenamiento. casi una pichanguita de... eh y después se van a meter un churrasco no va a estar el presidente del club, van a estar las autoridades de Boca Veía también. Que ayer que le reclamaban sí. en el canal de YouTube sí. de Deportivo, ¿por qué no viene o avísenos, Juan, sí, pero para no. invitar unos churrasquitos allá en Buenos Aires? En Buenos Aires, y lo que pasa es que es muchos días, es martes, se fueron ayer, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, hasta el lunes. Entonces hay cosas que hacer, ¿no? No, no, le daré, no le dan tanto permiso tampoco, Viernes, papá. viernes sí, estaba todo bien. Este jueves de la noche no íbamos a ir, estábamos viernes, sábado volvíamos domingo. No había problema. Pero después meterle una semana es medio complicado. Es y, como yo estoy, en, claro, y como estoy yo en edad todavía de casarme, entonces bueno, me cuidan. Así tiene que ser Entonces, eh, a eso volvemos. A que las gobernaciones, por ejemplo, en la alcaldía, las alcaldías manejan también algunos escenarios deportivos. Entonces, los presupuestos que tiene no alcanzan para tener un campo deportivo, qué sé yo, de la mejor categoría. ¿Por qué? Esto es básico. Él dice, voy a hablar con el... ¿Viste? Estoy medio boni para hablar del guacho este. Entonces, eh, pero que no le pase lo de boni. Entonces, ¿qué, qué es lo que sucede? Eh, aquí ellos, deben partir con el ejemplo de él. O sea, si Perdió 70 millones, con 70 millones al precio de lo que costó el estadio Bicentenario en el Chapare y alcanzaba para hacer 7 estadios. ¿7? No, costó 12, 13 millones de dólares. O sea, alcanzaba para 5. Para 5. Los 70 que él dice que los perdió. Para 5 estadios. No ha hecho ninguno todavía. Entonces, o sea, si yo quiero que esto mejore, entonces por lo menos parto haciendo uno para mi equipo, ¿no? Y rápido. No cuando estoy a punto de irme y se cumpla el contrato. Porque ahorita... ¿Qué equipo tiene su estadio? ¿Solo el Tigre? Estorante tiene un nacional, estadio. El de Achumani. Eh, ahí juega el Achumani. Bueno, Petrolero también tiene su estadio en Yacuiba, pero juega en Segunda División. Blooming lo tenían que inaugurar eh, la semana pasada. El Arena Blooming, por ahora sigue siendo Arena porque no hay nada. Inteligible, <risa> no sé cómo te mienten, ¿no? Tampoco tiene estadio. Eh, después no tienen estadios, ¿no? Nadie, ¿no? No tienen Bueno, estadios. tienen canchas con un, una gradería, pero bueno. es Claro. No... No, es no, tienen, no tienen, no tienen, no eh, tienen. En Cochabamba ningún equipo tiene. <coughs> Después en Potosí tampoco. ¿no? no tienen, no hay equipos que tengan escenario deportivo. Increíble. Eh, Tenía y... Bolívar. Claro, Tenía, pero Lani. lo tumbaron. Terminó las ruinas, eso estaba dentro del protocolo vos ibas a verlos allí la calle de los brujos las ruinas de y entonces te llevaban cuando aquí había al, estaba dentro del Casi tour de la Machu ciudad Picchu, Machu Picchu así. y si tú querías las mirabas del teleférico que curiosamente es de color amarillo en territorio ah, celeste la línea, la línea amarilla verdad o sea el que, el que lo pintó de ese color ¿eh? por lo menos si sí es territorio de ellos ¿no? Bueno, vamos a ver esto, mira qué te parece. Así terminan los partidos de fútbol de la Copa Simón Bolívar. Míralo este, este es el que grita. Algo dice, mira, va el otro, ¿qué te pasa? ¡Pa! ¡A perca! Y el otro va y le pone el cabezazo, mira y el morocho ese maletero, ¿cómo le pega por atrás? Mira vos, a estos delincuentes del fútbol hay que castigarlos por seis meses. ¿Aspirantes a la liga. Sí, imagínate. Hay hasta un pasapelota que... No, el de Sucre. Estos son de los dos de, de Potosí. Ah, Stormes también hay en Potosí. Ah. Estos son equipos de Potosí. Los otros son de Cheyagua, ¿viste? Mm. ¿Eh? Mirá, eh, son una manga de atrevidos. Pues no te da. mira ese. El otro viene a encararlo, pone face to face y le da. Increíble, ¿no? A todos estos hay que castigarlos. Decime si había un policía. No había un Paco, hermano. ¿Ves tú ahí alguno? Mira ese. ¿Qué le viene a decir el tipo? Dice, ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Uh! Eh. Y allá viene el otro y le mete un cabezazo. Pero se equivoca en el cabezazo porque le da la altura de la mandíbula. Ahí tiene que ir directo a la nariz, mi hermano. Se la partí de una vez. ¿O no? ¿Eh? Y como todo vale... Claro. Son, son estos un atorrante, qué ejemplo para el fútbol. Mira, ya hay un chiquito pasapelota. Claro, el niño sí. viendo todo el espectáculo. Sí, mira, ya hay uno, ya hay otro, ¿no? ¿Qué te parece? Qué tremendo. Lo peor es que. Uh, sigue. Sí, no, mira el chiquitito, niño el niño, le dice. ¿Eh? Este es torbe, ¿no? Entre los jugadores de fútbol y las mises estamos complicados, ¿no? Las mises últimamente... ¿Qué ha pasado con las mises, de verdad? No, no, una pateó no a una, una vendedora de Tucumán, la otra implicada en un asalto. Ah, sí, hay que era. cuidarse. No, es sí, que, no que es la chica, las chicas bonitas son fatales. Entonces ¿Eh? sea, hay que buscarse una mediana nomás. ¿Eh? Pero bueno, esto es fatal Porque si ¿verdad? la buscan muy bonita, también se la quieren llevar este, Esto sí. pero parece Mortal Kombat Sí, no, mirá vos el, Yo estoy aquí El del cabezazo le faltó un poco de puntería Porque te iba a apuntar a la nariz Y con gorra fue a cabecear con además Con gorra, ¿no? no Pero el otro es un atrevido ese ¿Qué le está diciendo? ¿Eh? Y el otro va ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Eh, ¡Pum! Eh, y ni siquiera nada se la pudo defender Eso de... al eh. Muhammad Ali Y el otro le mete el cabezazo y el otro morocho no, de atrás. Tremendo. Bueno, estas cosas no, no pueden ser. qué ¿no? increíble. ¿Qué le vas a hacer? ¿Quién tendría que sancionar a estos equipos? O la, a la NF, la nf la comisión que tiene que ver con todos los partidos. ¿no? Aquí de oficio hay que castigarlos a todos estos, individualizarlos. Vamos a esperar el informe del árbitro. Lo hemos intentado ubicar al presidente... De la Asociación Nacional de Fútbol no contesta el teléfono. Ah, debe estar muy ocupado. Sí, debe estar Juan, muy no, O muy temprano lo llamaron. Desde ayer es que lo estamos buscando. Ah, no aparece. Porque para muchos antes de las 9 de la mañana es tempranísimo. 9 de la madrugada. Es algo no personal, discúlpeme. No, ¿cómo? Ah, Juan, no, si usted no está no desde sé. temprano. Sí. Activado. Ya, <risa> hermano. Bueno, Pero así, este. terminó muy mal y todo esto. Hay que cuidarse de estos y también hay que cuidarse de las mises, entonces. Sí. Así que una le pegó una salteña. Oh, sí, un la Ah, el, sí me acuerdo, le tocumana. pegó un chutazo. Sí. Le debemos a colocar nosotros. Ese es el centro delantero que necesitamos nosotros. <risa> Qué chutazo que le dio a la... Voló, <risa> bueno, ¿no? Tremenda. El otro día a las 4 de la mañana, cuatro y media, subí al aeropuerto yo el viernes pasado y había un, un, un tipo tirado en la, la autopista. El, el vehículo que iba yo alcanzó a, a, a esquivarlo, parece que lo habían atropellado a las cuatro y media de la mañana. Y es tremendo. ¿sí? Bueno, hoy nos mandaron mensajes de las sí. velocidades, quejándose sí. justamente sobre la autopista. Sí. Y, y luego a esa misma hora, al subir, eh, una camioneta, yo me imagino que debe ser de la policía o no, de sea lo, lo, lo botaban a un tipo de la camioneta y lo dejaban a las cuatro y media de la mañana botado en la autopista medio del estado de ebriedad uno no va a esa hora con este el teléfono listo para firmar cualquier cosa pero ¿hubo algún informe de la policía que pasó a las cuatro y media de la mañana el, el viernes? no nada eso pasó, miramos, subíamos y de una camioneta lo botaban a un tipo ¿y la camioneta ¿Sí? andando? o pararon? parada, parada, ah. lo pararon y lo bajaron o sea, si hubieran sido buenos tipos los policías que lo llevaban a este hombre para su casa lo dejaron en medio camino, botado en la autopista a las cuatro y media de la mañana. Con lo y... que implica eso, ¿no? ¿Qué más le harían? No tengo idea. Y luego, después nos encontramos con la persona que estaba tirado en media pista. El día de adelante tuvo dificultades, nosotros nos abrimos por el otro lado. ¿Cuánta gente pasó? Y seguramente lo volvieron a pisar, ¿no? Porque estaba en una situación incómoda. Bueno, los que... Lo habían bajado, me imagino que son los que lo encontraron... ...porque esos venían detrás de nosotros... ...a no ser que se hayan ido por otro sitio. Averigüen quiénes fueron, ¿no? Vamos a averiguar. Siempre es bueno. Eh, bueno, tendremos novedades hoy de, de la práctica... ...de la gente de Boca con Palmaflor. El partido está confirmado, nosotros tenemos algunas... ...estamos a, averiguando algunas cositas... A, ...si es que vamos a tener señal para poder bajarlo el partido... Si fuera así, con mucho gusto lo vamos a hacer, en todo caso. ¿Y si no, el jueves va a ser Frente a Independiente? Sábado. Igual. Ah, sábado. Sábado. Ah, el partido va a ser el sábado contra Independiente. Ah, claro, hoy es miércoles. Es hoy es miércoles, miércoles no, ya es ¿no? un día de miércoles. El día de eh, miércoles. Eh, en... El tema de la selección, la selección juega el viernes a las 2 de la tarde. Eh, tiene algunas... Ha tenido muchos inconvenientes en la plataforma para comprar el partido. Ah, bueno, esto... Sigue teniendo problemas. Bueno, para no. muchos, en realidad, es un fracaso de la federación. Sí. Ahí, ayer leía... Sí, pero, o sea, para entender para quiénes es un fracaso y para quiénes podría ser una buena idea, hay que leer quiénes son los que escriben. Nosotros lo hemos dicho, hemos tomado una posición que nos parece que la Federación Boliviana de Fútbol podría eh, tener una muy buena cantidad de ingresos con este tipo de, de acciones, ¿cierto? O sea, lo hemos dicho claramente. Ojo que la Federación no nos está pagando a nosotros ningún mango por publicidad. Cariñito nomás. ¿Entiendes? Y hay los otros que están en desacuerdo con esto. Entonces yo les digo fácil. Nosotros hemos manifestado nuestra opción, nosotros y otros más. ¿ya? Hay otros chupamedias, ¿viste?, que, que andan en la misma de nosotros. Entonces, y al otro lado hay un grupo que está en contra de esta actitud. Son un montón de ganapán que están cuidando la cuchara. Entonces, les digo yo, ¿quiénes son los que están en contra de esto? Averigüen dónde laburan, qué les da que comer. Esto es muy fácil. Por ejemplo, aquí nosotros tomamos ciertas actitudes frente a ciertos hechos de, de que suceden diariamente. ¿no? Tenemos una actitud y sabemos por qué tomamos eh, esa, esa postura, por decirlo mejor. ¿No es así? Sí. Y sabemos los otros que están en contra de nuestra postura y el por qué están en contra. Esto no hay por dónde perderse. O sea, este está escribiendo bien. Ah, este está para este lado. El otro está para el otro lado. Ya está. Y a este que está para el otro lado, ¿quién le paga? Esto es fácil. Sí. ¿Quién lo auspicia? ¿Quién lo auspicia? Ah, bien. Bien, Juan. Eh, bueno, gracias. ha sido un, un placer. Para nosotros. Y placer. averigüe lo, lo, lo del temita ese, ¿no? Lo del viernes, sí. Y, y bueno, a las 12 arranca el Deportivo, hasta a las, las 14. Y mañana, cerca a las 10. Me mandaron una foto, se murió la Rebeca John, ¿te acordás de ella? No, ¿cuál? Una artista mexicana. A ver. 65 años tiene. Rebeca John, a ver. Rebeca John. ¿eh? ¿Qué es? ¿Actriz? ¿Cantante? Actriz mexicana Actriz se murió Rebeca John. Ah, ¿Y por qué me la mandaron a misión? Yo no tuve nada con ella. ¿Eh? Cuidado, cuidado que ha está sido. cerca el fin de semana. Y tiene que ir donde la jefa. Podría estar quedándome. <risa> Gracias. tuvo Juan Patén junto a nosotros, como siempre, actualizando la información deportiva.